¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en casa y hoy voy a hablar un poco de la gente y de mi opinión sobre la gente. Hablamos de todo en la segunda parte. Otra vez he estado en un retiro con, eh, con gente de todo el mundo. Personas de Italia, personas de Venezuela, eh, de eh, Rumania, de, de muchos países. ¿eh? De España también, de Inglaterra, eh, de Latvia. Y tengo que decir que después de pasar tiempo con la gente de, de muchos otros países, te das cuenta de que somos todos iguales. La gente es muy, muy bonita. En mi opinión, las, perso las personas son somos bonitas. ¿no? Eh, y noto que, no sé, estos días eh, nuestra sociedad intenta poner como barreras entre, entre grupos, ¿sabes? Eh, y, y mira, ha existido mucho tiempo en los... En, el, en la política, por ejemplo, sabes, eh, este partido o este partido, sabes, en el fútbol, no este equipo o este equipo. Yo me crié en South Shields y allí había dos equipos muy importantes, el equipo de Sunderland y el equipo de Newcastle. Y tú o eras un hincha de Newcastle o de, de Sunderland, sabes. Y había mucha, no sé, como mucha fricción entre los dos grupos. Y siempre ha sido así. Y muchas veces pienso que, que también es algo que, que se hace a propósito. Porque una, una, un grupo, una población dividida es mucho más fácil de manejar, ¿no? Es cuando estamos todos unidos que ya suponemos un problema, supongo, no pero he vivido en México, he, he vivido esa cultura, he vivido la cultura de Marruecos, de los, de los musulmanes, eh, he pasado tiempo en Francia, en otros países, aquí en España, y noto que todos somos iguales, la verdad, somos iguales. La vasta mayoría de la gente es buena. Y hay un grupito pequeño que es, que es malo, pero siempre es así, ¿no? La vasta mayoría, y es lo que veo. Hoy en día veo a la gente muy, muy bonita. Pero también veo eh, como una necesidad de dividirnos. Yo recuerdo unas palabras de, de George Bush, Jorge Bush, eh, que él decía una vez o estás con nosotros o estás en contra, ¿vale? Es como, es, es un mundo binario, ¿vale? Un mundo binario que es o estás a favor o estás en contra, ¿vale? Dos lugares podemos estar a favor, en contra, ¿no? Pero, ¿y si no lo sabes? Si quieres... En vez de estar o aquí o aquí, ¿quieres estar aquí? ¿Quieres tener otra opinión? ¿Quieres no tener ninguna opinión y esperar para ver la verdad, no? Y eh, no sé, es, es bastante, el mundo es bastante blanco y negro y no es así. El, este mundo es de muchos colores, muchos eh, eh, matices, ¿no? Entonces es muy difícil decir yo soy es, mucha gente lo dice, ¿no? Mira, mira los problemas en, en Irlanda con los católicos y los protestantes. Y tenías que ser o uno o otro. ¿Sabes? Ahora ya, yo creo que es, es, es, es tiempo de dejar de, de, de poner esas, esas líneas de divisiones tan fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto porque somos todos iguales la diferencia es la cultura pero la cultura es algo con poca profundidad y no estoy diciendo que no sea importante la cultura es muy importante pero por ejemplo aquí en españa hay una cultura y es eh, muy muy destacada pero más más abajo notas que la gente es, somos iguales todos sufrimos penas todos tenemos alegrías todos eh, amamos a nuestros queridos todos somos iguales si nos cortas sangramos ¿no? eh, y, y creo que a veces nos olvidamos de eso de que somos todos somos todos unidos y, y, y somos una, una especie, supongo, ¿no? Somos seres humanos. Eh, y yo veo un cambio en este mundo. Yo, yo sé que si estamos hablando de la sociedad, sí, la sociedad, cada vez más, ¿eh? Tienes que o, o estar aquí o estar aquí. Eh, mira, por ejemplo, era muy de los 80 también. O estás en mi equipo o eres gilipollas, ¿no? Y no es así, no deberíamos ser así, deberíamos todos tener la, la oportunidad y la flexibilidad de tener nuestra opinión. Y a mí me encanta que la gente tenga otro, otra opinión sobre una cosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hablo con esas, esas personas, tengo una conversación muy interesante. Si todo el mundo tuviera la misma opinión que yo, sería muy aburrido. Y, no sé, creo que esa diversidad es lo que nos hace algo especial. ¿ya? Entonces, no sé, la gente es bonita, ¿vale? La gente es bonita, pero debería tener la, la, el permiso de ser diferente también. Somos bonitos y somos todos distintos, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿qué opináis vosotros? Vale, eso es todo y os quiero mucho. Hasta luego, hasta la próxima.